En mi canal que en la Granja. Hoy hace mucho aire y la verdad es que no sé si se va a ver bien, pero bueno, os quería enseñar cómo hemos separado a los gansos de las gallinas porque se han adelantado un poco y están empezando a poner huevos las hembras y están bastante enfadados con los demás, por eso el territorio. Y entonces, pues les tenemos en una zona separadas y para que sean mis amigos que están un poco pichipicha conmigo pues les he traído unos trocitos de pan y vamos a ver si les convencemos de que no nos regañen y no nos amenacen que nos van a picar Leopoldi ¿Qué te pasa amor? ¿Eh? Ven, toma Toma, cariño ya sé que estáis enfadados ¿y? ¿Sí? ¿no? ven, toma unos trocitos de pan oye, pero tú y yo somos amigos que no le voy a hacer nada a la Alita tú también estás enfadada, ¿eh? sí bueno, qué rico el pan Así, así. No os penséis que les vamos a convencer mucho. Pero bueno. Venga, a comer el pan. Claro. Sí, el pan. Bueno, y les dejamos aquí. Están ahí, ahí. ¿eh? Están un poco que no. Están un poco que no les convencemos nosotros de que no nos regañan. Estar cerca de sus nidos Y ahora os voy a enseñar Este año les hemos cambiado los nidos Hemos decidido ponerles unos ponederos más grandes Para que además de que esté más cómoda y eso A ver si discuten menos Porque luego son animales muy territoriales Cuando tienen hecho el nido y como están las parejas completas Pues la verdad es que regañan bastante a Alita le hemos puesto una caseta de perro. Se lo hemos puesto con su serrín. Como podéis ver, ya ha puesto el primer huevo. Y bueno, no estaba muy convencida ella de este nuevo espacio. Pero yo creo que poco a poco... Sí, una vez que ella esté a gusto y que se sienta segura no hay ningún problema. Y la otra hembra que es la de color blanco que ya se ha presentado en otros vídeos también ha puesto huevos ha puesto dos como podéis ver le hicimos un cajón de madera con tablas de palé la verdad es que nos ha quedado bien chulo y en la parte de arriba tenemos puesta esta madera que se puede levantar para así tener más controlado el número de huevos que pone y si alguno de ellos está roto o tiene la cáscara blanda poquito pronto a lo mejor están un poquito eh, flojos de calcio y se lo suministramos en el agua y nada esperemos que este año suceda como el año pasado y nos pongan un montón de huevos y espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente.